Hola, hola, hola, aquí estamos empezando más un programa NERS nativos en redes sociales, tu programa de todos los sábados y arrancamos. volvimos, volvimos con ERS y aquí estamos con Álvaro Sepúlveda Rivero, director general ejecutivo del CEPREC, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo bien? estás Eduardo? Mil gracias por la invitación, gracias por dar la cobertura al Registro de Comercio y es importante informar a la población, a nuestros usuarios del Registro de Comercio, todas las bondades de esta nueva entidad. Bueno, uh, pero explicarnos a nosotros, Álvaro, ¿cuál es la diferencia? Antes era uh, funda empresa, ¿no? Y ahora es CEPREC. En esa transición, ¿cuál es la diferencia? Creo que ahora el Estado, antes el Estado no tenía, ¿no? Uh, la potestad de dar registro de comercio, era una entidad privada, si no me equivoco, pero explicarnos cómo funciona eso, Álvaro. Muy bien, sí es importante informar a, a la población que la entidad del CEPREC, que ha iniciado operaciones el primero de abril, ...es debido a una ley, la 1398... ...que establece... ...que el Estado debe administrar el registro de comercio... ...y así también lo dispone el decreto 4596... ...que el, la ex concesionaria funda empresa... ...debe migrar toda la información... ...a favor de la nueva entidad... ...pero eh, tú decías... ...por qué la ex concesionaria funda empresa... ...termina operaciones... ...precisamente el 2001... El Estado le otorga un contrato de concesión a la ex-concesionaria ex Fundempresa. Por 20 años lo ha administrado. Y este contrato de concesión ha finalizado el 28 de septiembre del 2021. Pues debido a esta finalización de contrato, es que la ley 1398... Se, se promulga eh, administrando ya el registro de comercio y el decreto 4596 dispone que a partir del 1 de abril el CEPREC administra el registro de comercio. Precisamente esta entidad ha empezado el 1 de abril pues brindando un servicio importante al sector eh, eh, emprendedor, a nuestras unidades productivas. Y obviamente, también a todas nuestras sociedades ya debidamente constituidas. Bueno, vamos a ver un videíto para que explica más o menos todo lo que, lo que funciona en el CEPREC. Por favor, con Dale Play. <música> realizar tus trámites en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio CEPREC mediante ciudadanía digital es más fácil y sencillo que nunca. Solo debes ingresar al portal del Sistema de Registro de Comercio Plurinacional donde podrás acceder a los servicios de esta plataforma integral y conexión digital. El portal de trámites, la gaceta electrónica, consulta y habilitación de empresas e información de interés. Para realizar tu inscripción de forma virtual, ingresa al portal de trámites mediante tu ciudadanía digital. El sistema te mostrará la opción para crear una nueva empresa y una vez seleccionada la opción se muestra el listado de trámites de inscripción al registro de comercio el sistema te habilita un formulario de solicitud donde se registran los datos generales para el cumplimiento del trámite posteriormente debes realizar la aprobación de la solicitud a través de tu ciudadanía digital una vez aprobada la solicitud el sistema te dirige a la pasarela de pagos del estado donde podrás seleccionar un medio de pago de manera virtual luego la plataforma te enviará la correspondiente factura electrónica a tu correo y la solicitud ya estará lista para la revisión del analista jurídico. El analista jurídico revisará el formulario de solicitud. Una vez verificado que todos tus datos fueron ingresados correctamente, se procederá a la aprobación del formulario de solicitud y se generará la matrícula de comercio, que es firmada digitalmente. El documento estará disponible en el portal de trámites donde, como nuevo empresario, podrás acceder e imprimir, de ser necesario, tu matrícula de comercio en formato digital. Todo esto puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa totalmente en línea o apersonándote a las oficinas de CEPREC a disposición del servicio en todo el país. El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio CEPREC, entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en un trabajo conjunto con la GETIC. Busca, a partir de herramientas de gobierno electrónico, facilitar los trámites para que las y los bolivianos cuenten con un servicio de registro de comercio rápido, eficiente e interoperable a disposición de unidades productivas, empresarios y emprendedores. Estamos, Estamos saliendo, saliendo adelante. Digitalizando Bolivia. Bolivia. Te presentamos los pasos para crear tu empresa unipersonal. Ingresa al portal www.seprec.gov.gov. Da clic en Oficina Virtual. Ingresarás al portal de trámites de registro de comercio. Continúa seleccionando la modalidad con ciudadanía digital. Ingresa tu número de cédula de identidad y tu contraseña. Te enviarán un código de verificación a tu correo electrónico. Ingresalo y podrás crear tu nueva empresa. Da clic en Nueva Empresa y busca la categoría Inscripción a Comerciante Individual o Empresa Unipersonal. Presiona en Iniciar Trámite y sigue los pasos. Escribe el objeto social de tu empresa. Selecciona la actividad económica y una actividad secundaria. Elige usar denominación o nombre de fantasía. Escribe el nombre de tu empresa en el espacio para la prueba de homonimia. Si el nombre puede ser usado, tienes tres días de reserva. Continúa con los pasos siguientes o visita nuestro canal de YouTube para ver todos los pasos y crear tu nueva empresa. Ahí vimos dos videos extensos, pero increíble que todo es digital, Álvaro. O sea, no he visto ni un papel ni a, en ningún momento ahí. ¿Todo proceso es digital? Así es. Eh, tenemos trámites también presenciales, ¿no? Pero eh, el, el 70%, se podría decir, de, del trámite es virtual ya que esta entidad es el eje de la interoperabilidad. Esto significa la transmisión de información con otras entidades del Estado, con el fin de desburocratizar los trámites y esos trámites morosos que a mucha gente no le gusta volver mañana, llevar documentos adicionales como croquis, fotocopias de cédula de, de identidad. Pues esta entidad, a través de ciudadanía digital, y autentica a las personas, o sea, no es, necesitamos más documentos. Justamente, eso es lo interesante, creo que son de las primeras instituciones del Estado que están aplicando concretamente la ciudadanía digital, claro que es un convenio con la GETIC, un día vamos a llamar aquí a alguien de la GETIC, pero explicaron rápidamente qué es la ciudadanía digital, por favor, Álvaro. Perfecto, ciudadanía digital, pues, autentica ya que tiene toda la información del, del CEGIP, de las cédulas de identidad tiene la data base de la información de los ciudadanos bolivianos por tanto eh, cuando nuestros usuarios se registran en Ciudadanía Digital confirman la información que tiene en, en la database base y esta, esta aplicación le otorga una contraseña y un usuario que prácticamente con esa contraseña y usuario puede validar documentos por ejemplo en el CEPREC puede crear una empresa unipersonal, prácticamente 100% virtual, solamente llenando un formulario electrónico, obviamente con un correo electrónico que sea válido y esté en uso, en, en 24 horas el CEPEC le otorga su matrícula de comercio con una firma digital y un código QR. Y ahora, ¿por qué es importante que las empresas... Se registra en el CEPREC. De hecho, si, si, si, no, si, si no se registra nuestra no empresa. <ríe> Aparte. No, eh, en primer lugar, eh, es, es explicar a, la, a nuestros usuarios, a la población, que el registro de comercio es muy importante en un Estado. Prácticamente otorga seguridad jurídica. Todas las unidades eh, económicas del Estado deben registrarse en el registro de comercio para, eh, todos, para que todos sus actos tengan efectos jurídicos ante terceros. O sea que el Estado los acredita para hacer actos de comercio. Precisamente nosotros, a, a la actualidad, tenemos más de 400, ocho, eh, 400 mil eh, empresas registradas en, en eh, ASIES. Y prácticamente estamos muy agradecidos a nuestros usuarios, a, nuestros, eh, eh, a nuestras empresas, ya que en los últimos días, eh, prácticamente en las tres semanas de, de servicio que. Está dando el CEPREG, hemos tenido más de 10.000 eh, registros en trámites. Y es importante, debemos destacar que, eh, por ejemplo, en actualización de matrículas hay más de 1.200 actualizaciones de matrículas. Wow. O sea que el usuario ha visto amigable nuestro, nuestro sistema, ha podido llenarlo porque es 100% virtual. Y así también algo de destacar, empresas SRLs. Eh, en, en la cantidad exacta de 1.102 se han registrado hasta ayer, a las 16.30. Entonces es importante, en el poco tiempo que, que el Cepres está en operaciones, 1.102 empresas han, se han creado, o CRLs y sociedades. Y estamos hablando de empresas unipersonales de personas naturales, que prácticamente al día de ayer a las 16.30 se han registrado 796. Entonces, eso es muy bueno, las políticas públicas del Estado están teniendo su efecto y principalmente reactivando la economía del Estado. Claro, y hay dinamismo y ahora mayores facilidades, ¿no? Me acuerdo que antes de una empresa todo era cobrar y se cobraba ahí directo, yo creo que ahora los trámites no se cobran todos, digamos, ¿no? Ah, ¿Cuántos sí. trámites son y cuántos se cobran? ¿Cuáles son claro, los más mira, menos gratuitos? Vamos a destacar, son 57 Ute. tipos de trámites, claro. o sea, sería largo claro. de explicar cada uno, ¿no? Pero eh, vamos a destacar algunos Que por ejemplo la creación de una empresa unipersonal Prácticamente a nuestros emprendedores A nuestras unidades productivas Le cuesta a bolivianos 130 Uy. 130 cuando la ex concesionaria funda empresa Cobraba 260 sí, sí, sí, sí. Precisamente una política pública Del presidente Luis Arce Catacora Que ha dispuesto que se enfoque esta entidad A las, a la, a las unidades productivas A nuestros emprendedores y ya verás, por las cifras que tenemos, 796 nuevas empresas unipersonales en 15 días en el CEPREG, para nosotros es muy beneficioso. Perfecto, perfecto. Y así también eh, mencionarte que hemos, hemos bajado costos para trámites operativos. Creo que hay algunos gratuitos incluso, ¿no? Así es, trámites <risa> operativos que prácticamente son gratuitos, sin costo, eh, y, y estamos facilitando, porque antes cobraban hasta por presentar una solicitud de información, entre, entre 78 y 145 bolivianos pues esta entidad ahora no cobra nada sí. estamos para servir a nuestra población dar información ya que se trata de un registro público entonces muchos necesitan consumir datos información ya que esta entidad ahora es eh, una entidad de información Perfecto. precisamente para nuestras entidades públicas para generar políticas públicas pero así también para nuestros usuarios que ellos puedan generar negocios claro. Perfecto, yo creo que está facilitando la vida de muchos usuarios. Mira, hace casi es. casi un poco tiempo, menos de un mes, creo, ¿no? Así es. Y son varios registros. 15 días. Ah, ¿Cómo funciona el CEPREC a nivel nacional? ¿Cómo se estructura en los departamentos? ¿Hay en provincias o no? Sí, es importante. Mira, tenemos 14 oficinas a nivel nacional. <coughs> Las denominamos plataformas de, de servicio al, al público. Estas 14 oficinas están en las nueve capitales del departamento y en ciudades intermedias. Entonces, estamos cumpliendo con todas las expectativas de la población porque tenemos presencia y hemos tenido mucho éxito en Santa Cruz, en Cochabamba, y así también, por qué no decirlo, en Oruro, en Potosí, en Sucre, en Tarija, Benipando... Y hemos cumplido, por ejemplo, en La Paz tenemos en la ciudad del Alto, en el teleférico, se encuentra, en el teleférico rojo se encuentran nuestras oficinas, ah, y también en la zona sur, en la calle 11 de Calacoto. Y así en Santa Cruz, estamos en la zona central, en la avenida Uruguay, y también en la zona norte, aquí Petrol, ah, que hay bastante movimiento, y cumplimos con una ciudad intermedia como es Montero. Ah, y, en, sí. y en Cochabamba, en, la, en el Prado, en el centro, muy accesible, y también en el municipio de Quiracoyo. ¿Piensan expandir más? ¿Llegar a más provincias? O? Mire, nuestras expectativas es, obviamente, que nuestros usuarios trabajen de manera virtual. Ah. Se faciliten, pueden hacer trámite desde su domicilio, desde su oficina, desde el te teléfono móvil. O sea, facilitarles que prácticamente va a llegar un momento que no necesiten llegar a, a las oficinas del CEPRE Lo claro. van a hacer 100% virtual. Y es lo interesante... Pero sí, nosotros tenemos una planificación de llegar a todos los, rincon, a todos los rincones de Bolivia con las unidades móviles. Ah. Es unidades móviles con campañas de concientización, de formalización, vamos a llegar a todos los municipios. Pero interesante política, más que crear nuevas estructuras físicas, sino que facilite a la gente que desde su celular ah, pueda acceder a estos servicios. Si quiero yo crear una empresa desde cero, ¿qué tengo que hacer, Álvaro? Ya, eh, la pregunta es interesante porque eh, muchos se deben preguntar así, ¿Cómo crea una empresa? Es muy fácil, solamente entrar a nuestro portal web, ceprec.gov.bo, uh -huh. buscar el trámite 1, que es eh, Empresas Unipersonales, hacer clic y descargar toda la información que pide el formulario electrónico. Como decía antes, un correo electrónico válido, uh -huh. nada más. Eh, obviamente validar todo este, todo este llenado con ciudadanía digital mm. Debe estar registrado en, en la persona en ciudadanía digital Previamente, no es un requisito claro. Pero es la manera de interoperar ah, yeah. Para que pueda validar ese formu formulario electrónico Se llena el formulario electrónico Y le manda una pasarela de pagos que es el CPT el Código de Pago de Trámite mm. Este CPT le da las opciones de pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar online también? Online. Ah. Y si a, a, a veces tenemos mucha desconfianza en hacer estas transacciones virtuales, también pueden visitar a, a un cajero tradicional, a cualquier agencia del, del Banco Unión, y prácticamente el trámite pasa directamente al correo electrónico. No necesita el usuario volver a nuestra oficina dejando un recibito o ah, el no. depósito. Todo es electrónico. Electrónico automáticamente lo recibimos nosotros e inicia el periodo eh, de 24 horas que tenemos para poder otorgar la matrícula de comercio. Y a ese correo electrónico y con una firma digital. Y ahí llega el correo electrónico el código de digital. Bueno, Álvaro, muchas gracias. ¿Podría repetir, por favor, la, las direcciones web donde el público puede encontrar? Claro y que sí. A, to, a todos nuestros emprendedores, a nuestras unidades productivas que están interesadas en crear una empresa o tener mayor información, pues les invitamos a visitar nuestro portal web seprec.gov.bo. Por favor, visítenos, eh, eh, analicen esta página, es muy bondadosa, revisen la guía de trámites y estamos en nuestras 14 oficinas, en la presencia de las nueve capitales, los esperamos muy cordialmente. Gracias. Muchas gracias por la presencia, Álvaro. Gracias. Espero que no sea la última vez, te voy a estar no, invitando. No, no. gracias, bueno, gracias. Y con vamos a ustedes a vamos al corte y ya volvemos. Estás viendo NERS. Ya regresa NERS. Volvimos, volvimos con NERS, volvimos con activos de redes sociales y bueno, ahora va a ser un poquito diferente ese segundo bloque de NERS. porque... qué? nosca Quintela, que es fisioterapeuta, nos va a enseñar ahí a tener buena postura. Si pueden ver ahí en la pantalla, nunca tengo buena postura, también así, medio acá, medio allá. Pero ah, nosca nos va a enseñar, la fisioterapeuta, cómo tener buena postura para estar en la computadora, para estar en celular ahí navegando todos los días en las redes sociales. Entonces, vamos con la rejilla, dale play. Bueno, como hemos dicho, estamos aquí en el Centro Médico Iron Med, que nuestros amigos médicos nos van a enseñar posturas correctas para todos nosotros que estamos en el trabajo, en la escuela, pero todos los días pegados al celular o a la computadora. Bueno, estamos aquí con el doctor Gonzalo Guachaya, que nos va a explicar doctor, cuáles son las molestias o, o no sé, dolores más comunes para los estudiantes que están a casa todos los días con el celular o trabajadores de oficina? Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Consultores Médicos IronMed. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los trastornos que nos provoca el uso excesivo de celular. Tenemos trastornos de tipo orgánico y de tipo funcional, también de tipo mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros eh, estamos eh, con, constantemente con el uso del celular, lo que ocasionamos eh, son diferentes cosas. Entre las primeras que tenemos y las más importantes, son los trastornos de, de orden neurológico. ¿Por qué? Porque el, el brillo del celular y la intermitencia de, de la luz ocasiona una irritación a nivel nervioso. Entonces nos dan trastornos eh, ansiosos, trastornos del sueño, nos dan trastornos depresivos, ¿ya? que son una gran gama de alteraciones muy importantes, ¿por qué? Porque la sobreestimulación en realidad ocasiona que el individuo se deprima. Ya adultos, niños, sobre todo niños, porque los niños son los que están más propensos, ya que el, el cerebro está en desarrollo, al tener ese sobreestímulo, entonces los hace más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades o trastornos, eh, o trastornos fisiológicos. Eh, como segundo grupo tenemos los trastornos de tipo postural. Ya tenemos las alteraciones a nivel de, eh, de la musculatura, del, sobre todo del cuello. Ya que una sobreexposición por más de 15 minutos mirando el celular ocasiona, ¿qué? ocasiona una irritación a nivel tanto muscular como nervioso. Y esto hace que el músculo eh, se irrite y nos dan las famosas contracturas por un lado. Por otro lado, unos, eh, otro de los trastornos que se está viendo en realidad en adolescentes, sobre todo, es la obesidad. ¿Por qué? Porque al estar con, en, constant, en contacto constante con el, de, con el teléfono, esto ocasiona que, eh, un, un episodio de sedentarismo. La gente ya no hace ejercicio, o sea, los jóvenes ya no hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque están esclavos del celular. Y eso es importante: se ha visto un aumento de más del 10% por causa del uso de celular. Es en Bolivia, no a es nivel en mundial. mundial. No, en realidad estos son datos a nivel mundial. Ah, pero no. son obviamente eh, muy extrapolables a nuestro medio porque el. La juventud, por, lo que, por el gran grupo, ya están con teléfono, ya tienen acceso a un teléfono celular. Otra de las alteraciones que tenemos eh, son las de tipo postural, ya que estamos o sentados mucho tiempo, o eh, echados, o en mala postura, no le damos mucha importancia a la postura. Tenemos eh, dolores de espalda, las lumbalgias, tenemos dolores articulares, tenemos el, el famoso. Eh, Síndrome del túnel carpiano, que es una alteración o una irritación a nivel de los ligamentos. Que duele el, mucho. Que duele bastante. Ah. Que duele mucho y eso provoca alteraciones ya a futuro. Ya provocando um, debilidad, inmovilización y, y patologías que van eh, incrementando su, eh, eh, su agresividad ¿no? a medida que pasa el tiempo. Otro de los trastornos que tenemos son trastornos del sueño. ¿Y esto por qué? Porque la luz brillante del teléfono sobreestimula los centros de atención del, del organismo. Entonces, eso provoca ansiedad. y por, por ende, nos provoca eh, insomnio. Entonces, tenemos, como puedes ver, tenemos tan, tantas alteraciones por el simple uso del teléfono. Amén. También se ha visto que, eh, yo te hablo, bueno, son datos internacionales y bien, pero se ha visto un aumento del 10% en eh, tumores cerebrales. Wow. ¿Eso es por qué? Porque el, el teléfono emite una radiofrecuencia. Uh -huh. Y esta sobreexposición, sobre todo en personas, eh, en, bueno, en infantes, en niños, que su cerebro está en desarrollo, esta sobreexposición a estas ondas nos dan un aumento del 10% de probabilidades de desarrollar cáncer en el cerebro. El segundo impacto es el social. Uh -huh. ya, el impacto social... A nadie se es, habla es, más. ¿no? Claro, que provoca no. el... el, el la gente, bueno, el, el individuo se enfrasca en su, en su mundo cibernético, en su mundo digital, y se olvida de la interacción social. Y esto nos conlleva también a, a, a episodios depresivos, porque uno en sociedad ya no sabe cómo interactuar. Entonces tenemos un, eh, muy, un sinnúmero de patologías producto del, del uso excesivo del celular. Bueno, estamos aquí con Ninoska Quintela, que nos va a enseñar a nosotros que estamos ahí pegados al celular a la computadora ejercicios fáciles para cuando nos duele aquí el cuello, la espalda, los brazos. ¿Cómo es eso, Ninoska? ¿Qué podemos Exacto. hacer? Exacto. Bueno, Edu, Mira, generalmente cuando estamos mucho tiempo trabajando en computadora o estamos con el celular en la mano y ahora que la tecnología ha avanzado mucho, los niños también están mucho tiempo, los adolescentes, pues nos llega la tensión muscular, sobre todo en la parte de la nuca, el cuello, los hombros, media espalda y seguramente has debido a sentir un poco de esos dolores. Demasiado. Entonces voy a enseñarles algo que es fácil y que es, eh, pueden hacerlo en casa también. Lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que primero necesitan una atención médica con un especialista médico, después ellos nos refieren a nosotros los pacientes una vez que se, te se tenga ya eh, el diagnóstico exacto de lo que se tiene y se, se puede hacer la sesión de fisioterapia. Entonces, pero yo ahora te voy a enseñar más o menos qué ejercicios se tienen que hacer. Por favor, Nancy. Primero, lo que tenemos que hacer es mejorar la postura. Porque cuando estamos en computadora, generalmente tenemos esta postura, ¿no es cierto? Entonces, la tensión se recarga sobre los hombros y la nuca. Y lo que te duele es esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, primero sacamos pecho, ponemos la cabeza al frente. Y tiene que estar en, ángulo de, en un ángulo de 90 grados, todo. Esta sería la postura correcta. Eso va a descansar bastante el dolor que vas a tener en la parte eh, media de la espalda. Ahora los ejercicios, por ejemplo, podemos para estirar un poco los músculos es subir los brazos. Subimos los brazos lo más que podemos y bajamos la cabeza hacia abajo. Bajas la cabeza lo más que puedas. Entonces vas a sentir cómo se estiran los músculos de la parte de la nuca a media espalda. Después podemos hacer otro ejercicio también es poniendo el brazo al frente... Uno de los brazos al frente que esté recto y con el otro doblamos hacia atrás, exacto, ahí, que quede en una postura recta. Volvemos a hacer lo mismo con el otro brazo, ponemos al frente y que queda la postura recta. Entonces, como ves, va relajando la tensión. Estos, podemos hacer, estos ejercicios podemos hacerlo unas 10 veces, o sea, repeticiones eh, frecuentes perdón, repeticiones 10 veces, repetimos 10 veces el mismo ejercicio. Ah, y vas a ver que va a ir distensionando un poquito. También eh, tenemos problemas con eh, la mano por el uso de la computadora, el codo. Pues esto se, eh, es la fisioterapia para estas partes del cuerpo, por ejemplo, tenemos el del túnel carpiano que el doctor había explicado, que son estos dos tendones que así te, a ti se te ven muy bien acá entonces a mí no mira entonces estos es por el uso de prensión por mucha prensión como estamos con el celular todo el tiempo acá se inflaman estos músculos esta región ¿Está inflamado, ¿eh? Sí, el tendón ah, yeah. si tienes wow. dolores, cómo como sabemos si está inflamada porque al movimiento por ejemplo hacer esto tienes un dolor entonces lo que tenemos que hacer es, generalmente lo que hacemos nosotros ya en un gabinete de fisioterapia como el que tenemos en Iron metaca acá, lo que hacemos es utilizar calor, podemos utilizar corrientes, hacemos masajes y si puedes ponerte algo de calor, una bolsa de agua caliente. O el calor es importante. Es siempre. importante porque el calor relaja, entonces eso te va a ayudar mucho. Eh, con que hagas esto todos los días un par de minutos, no un par de minutos unos 10 minutos al día se te va a ir la molestia pero como decía tienen que hacerse un chequeo primero con un especialista, un traumatólogo, un médico general, eh, para que les puedan dar una mejor, un diagnóstico. mejor diagnóstico. Claro, Exacto. Como un experto siempre, no un autodiagnóstico. Sí. Creo que tengo eso, tengo, tengo Exacto. que tener que aquí arriba, más abajo y tal Exacto. vez. Exacto. Bueno, Enosca, muchas gracias y creo que terminamos con los ejercicios ya, para sí. terminar ya. Entonces, ¿cómo haríamos? Y con eso terminamos ya. y hasta el, próximo, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.